residentes en la comunidad Rivera de los Sánchez, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, a más de cinco años, continúan a la espera de la respuesta de las autoridades para reconstrucción del puente de acceso al referido sector. Sí, hemos, nos hemos mantenido a la espera, pero en, en realidad este Alex Díaz ha venido muchísimas veces aquí y dice que, que aquí hay muchas posibilidades de que ese puente sea habilitado, pero desde que pasó el, el huracán María jamás han venido aquí. Nosotros, y tenemos que hacer ese pequeño puentecito en madera, que cada vez que coge un chin de agua, inmediatamente se llena. Y no tenemos posibilidad ni para, ni para los estudiantes, ni para las personas que trabajamos. Y, y ha sido solamente promesa, porque el gobernador también dijo que había posibilidades de hacerlo de un 90% y no se ha visto nada. No han dejado abandonado totalmente. En numerosas ocasiones han denunciado el peligro que representa la falta del puente y lo que implica cruzar cuando llueve. Yo espero que ellos se conduelan de uno y, y un día lo hagan porque no muy tardío, porque cada día más se pone más, más ancho el río y se come más, se está derrumbando más la orilla. Cada, entre más tiempo que dure, más, más grande se va a llevar el, el puente. Yo espero que ahora, antes de la campaña, que no esperen la campaña para que vayan a votar, que vengan a hacerlo ahora. Mantienen su posición y reiteran la necesidad de la obra en la zona. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.